Hola a todos. Vamos, vamos. Vamos a bailar. Vamos, vamos. vamos a cantar. Vamos, vamos, vamos. Ale, ale. Vamos, vamos. Yepa. Yepa Vamos, amigos. Vamos, vamos. Besame. Besame. Como, Como si fuera, si fuera esta, esta noche, noche la última vez. La última vez. La última vez. Bésame. Besame mucho. Bésame Bésame mucho. Bésame. Tengo miedo de perderte, de perderte después. Perderte después. Vi raccomando, Mi raccomando. Non, perdete i prossimi video. non perdete i prossimi video, ciao a tutti!